vale mortaja alegro de verte de nuevo en pie. Oh, te doy la bienvenida a la base 13. Hice lo que pude para ayudarte, aunque se nota que aguantas lo que te echen. Me llamo Rigler, pero todos me llaman Rex. Bueno, verás, tu espada acabó hecha una pena tras el combate. No he podido hacer mucho por ella. Cuando te encontramos, la hoja estaba hecha a trizas. Solo vale como chatarra. Creo que Ace dijo algo de unas armas que había encontrado en la ciudad. Tal vez pueda ayudarte. Bueno, lo último que sé de Ace es que bajó a ver el reactor. Buena suerte allá abajo. Hostia. O sea, que me voy abajo directamente. Vale. Creo que me acuerdo, eh. Creo que me acuerdo. ¡Ay, maldita sea! ¡Casi me matas del susto! No, parece que no hay nadie más. Uf, ¡Eh! Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Me llamo Ace. Ace Cotterill. ¿Y tú? ¿Ah, sí? Pues lo has encontrado. Pero activar esa reliquia no será sencillo. En fin, ¿has activado un reactor antes? Hace muchísimo ruido para empezar. Pues tienes suerte. Solo hay que pulsar un botón del terminal por encima de nosotros. Lo habría hecho yo, pero a saber lo que me hubiera podido encontrar. En cambio, si vamos tú y yo, podríamos tener alguna posibilidad. Vale. Vale, tengo una idea. Tú subes y activas el reactor. Yo te ayudaré matando a lo que sea que asome la nariz. Supongo que vas a necesitar un arma. Déjame encontrarte algo. Vale, los arquetipos. Vamos a ser un cazador, ¿vale? Con el rifle de caza y el revólver de repetición. Yo voy de cazador siempre. O sea, me ha gustado mucho el rollo, ¿vale? Llevamos un sniper y la pipa. Me gusta mucho ese rollo. Luego tenéis el extinguidor de secta que lleva una escopeta de cañón doble y el revólver. Y una hacha reciclada. Está muy bien. Y el chatarrero lleva una escopeta, revólver de repetición y un martillaco. Y el calentón prende fuego a la munición. la hace lacerante. Nos vamos a ir con el cazador, ¿eh? Posibilidades, ve aquí arriba y activa el reactor. Esto va a ser fácil, eh, en un principio Cuidado Vale Lo bueno es que es bastante rápido, el ¿eh? putín de casa Hijo puta. La pipa también es bastante efectiva, eh El reactor va a tardar la vida, eh. Cargar ya todo. Sí, pero como se queda aquí, está la cabrona. Vale, tienen un esquive dos cabrones que es este que hacen así y lo hacen muy rara vez o sea que a veces va a ser complicado que no fallen el tiro sabes esta mujer se la, la van a preparar, ¿eh? ¿Eh? Que duro, ¿no? Ahí está. quitado. Has luchado bien Muy bien Ford hizo bien enviándote aquí abajo Anda, ve a hablar con Ford Vuelve a pasarte por mi tienda, eh Te haré el descuento extra especial Por saber luchar Vale, lo tenemos buen trabajo con el reactor Tú y yo hacemos un buen equipo Me alegro de que hayas arreglado el reactor Vaya, Reggie te ha dado el corazón del dragón. No se habría deshecho de un objeto tan poderoso sin una buena razón. Uh, supongo que sus notas pueden serte de utilidad. Muy bien. Reggie puede parecer un viejo chiflado, pero rara vez se equivoca. Has demostrado tu valía, extranjero. Si necesitas ayuda con tus cosas, dilo. Además, sin ayuda ahí fuera no durarás un asalto. Baja a ver a Rick y a McCabe. Ellos te darán mejor equipamiento. Ven a verme después. Hola, colega. Ah, gracias por restablecer el suministro. Ford dijo que te preparásemos para la ciudad como agradecimiento por habernos ayudado tanto. Ah, igual se me ocurre alguna idea para tu espada y todo. Ah, a ver, déjame mirar. Vale, vamos a mejorar las armas. Yo lo que quiero mejorar es esto, ¿vale? El rifle de caza. Perfecto, perfecto. Vale, a ver... Sí, mucho mejor. Uh, y llévate esto. No es de lo más resistente, pero protege más que lo que llevas. Ah, aquí tienes. Ahora es un poquillo más robusto. Cualquier cosa ayuda ahí fuera. Ah, ya somos cazadores, tú. Esto parece que vaya a salir a, a comprar, eh, al mercadona. Ahora con el virus. <risa> aquí la llave. Ahora sí. Le iniciamos. Let's fucking go. Y así es como se abre la puerta Impresiona, ¿no? Yo... había leído al respecto pero no la había visto funcionar Este... Ojo rojo. Podría ser ahora nuestra única puerta al mundo exterior. ¿Quieres ir ahí fuera? Esta es tu oportunidad. Me está viendo hacer regalo, dice. El comandante antes que yo era mi abuelo. Lo llamaban. El fundador de la base 13. Él trajo a todos a la base 13 cuando la raíz atacó por primera vez. Se propuso averiguar cuál era el origen de la raíz. ...pasaba muchísimo tiempo ahí fuera... ...buscando... ...y... ...sencillamente... ...un día no volvió... ...nunca supe qué fue lo que le pasó... ...conocía el mundo exterior mejor que nadie aquí... ...me ayuda a pensar que está muerto... ...al salir de la base hay una habitación sus notas y cualquier pista de su paradero están allí si necesitas ir al atolón tal vez él fuera la última persona que sabía cómo llegar oye sé que todo esto ha sido muy fuerte para ti es muy fuerte para todos pero decidiste ayudarnos eso te lo he de agradecer puedes volver siempre que quieras buena suerte nice